Cool Rescue Me Deep Treatment, todo lo que tu cabello necesita. ¿Quieres que tu cabello sea el de antes? Cool Rescue Me Deep Treatment, tratamiento formulado con aceite de argán y macadamia que aporta al cabello dañado y químicamente procesado, reestructura, humectación y manejabilidad. Su aplicación es muy sencilla, solamente aplica una pequeña cantidad de Cool Rescue Me en la palma de tu mano y distribuye uniformemente de medios a puntas sobre cabello limpio y húmedo. ¿Sabías que Deep Treatment está hecho con 94% de ingredientes vegetales naturales que benefician las propiedades del aceite de argán aumentando la resistencia y elasticidad de tu cabello